Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Para los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo cada año que renuevo la visa les hago un video actualizándoles de mi experiencia personal en la renovación de la visa. Este año no va a ser la sección y como la acabo de renovar quiero contarles cómo me fue, qué me pidieron, qué he visto, qué ha cambiado y todo, todo, todo, por si a ustedes les toca hacer este trámite acá en Austria o bueno también en los consulados de Austria y en el exterior pero bueno todo lo que sea emigrar a Austria como pareja de una persona austriaca o de la Unión Europea este video les va a servir así que quédense hasta el final. Comencemos. que quieren aplicar a una residencia como parte de una familia de un austriaco europeo deben saber que estas residencias quedan a Austria o la embajada de Austria en el exterior a través de los consulados tienen un tiempo determinado, no son indefinidas y de por vida. Cuando aplicas por primera vez, normalmente puede durar un año, dos años o cinco años. Todo dependerá de tu caso en específico. En mi caso en específico, yo apliqué hace ya dos años y me la dieron por un añito. Y yo, pero porque A todo el mundo te la daban por dos, tres años y yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, me la dieron por uno. El siguiente año la renové y me la dieron por otro año. Yo dije, no puede ser, esta vez yo pensaba que me la iban a dar por más tiempo y no. Como les digo siempre, el magistrado es lo que ellos quieran, ellos hacen lo que ellos quieran de acuerdo a criterios personales del que te tocó, el asesor que te tocó y en mi experiencia personal que ha sido en la renovación de residencia como pareja de una persona austriaca, esto ha sido así para mí. Esta ha sido mi tercera solicitud de residencia para Austria como familiar de una persona austriaca en esta oportunidad, es mi tercera es decir, mi tercer año, en esta oportunidad les cuento que me dieron la visa ahora por tres años hasta el 2026, esto ahora sí yo dije Dios, gracias, pero para los que también me siguen por redes sociales, que por cierto si no me sigues, sígueme a través de jesse en Austria o arroba también, en jesse en Austria les monto cosas más así del día a día, así que por ahí comencemos a seguir eh, y ahí siempre les comento que eh, mi visa, a pesar de que yo la tengo a renovar, también estoy actualmente eh, solicitando la nacionalidad, que ya me la aprobaron, por cierto. Entonces, eh, yo creo que ya no lo van a necesitar más, pero bueno, esto es como una revoca a todo esto para que ustedes los que me siguen desde hace poco puedan entender mi situación en Austria. Bueno, chicos, ahora voy a empezar con la parte de contarles los requisitos, porque sé que esto es lo que más les importa a todos. Eh, esto les sirve a los que son parejas de austriacos o de alguien de la Unión Europea. O de una persona que viene a vivir a Austria con otra que ya tiene residencia acá, por ejemplo. Alguien que está haciendo una investigación y tiene reside eh, residencia acá como investigador. con una, Ya tiene una tarjeta roja, blanca, roja. Y es pareja de una persona que tiene esa tarjeta. O pareja de una persona que tiene la tarjeta roja, blanca, roja plus. Que roto, es Rock Carter Plus. Entonces, a todas las parejas o familiares le darían esto si cumplen ciertos requisitos. Ahora, ¿qué me pidieron a mí? este año. A pesar de los requisitos básicos que se los voy a leer rapidito, eh, para que sepan y tengan una idea más o menos. Piden. Eh, bueno, el formulario rellenado, el pasaporte, copia de tu pasaporte. Esto es muy importante porque si es por primera vez, te van a pedir, eso lo preguntarán en estos días en el grupo latino. Te van a pedir el, eh, la estampa dentro de entrar a la Unión Europea. Entonces, si estás ilegal en la Unión Europea y vas a pedir recién visa, entonces vas a tener problema. Tienes que hacerlo dentro de tu plazo legal como turista. Eh, recuerden que hay países que pueden solicitar visa en Austria directamente y hay otros que no. Por ejemplo, Ecuador que no puede solicitar visa en Austria, sino previamente tiene que solicitar una visa tipo D en el consulado de Austria en. Ecuador en este caso. Vean en qué lista está su país para saber si pueden entrar sin visa a otro o no, y depende de esto, ya saben si pueden solicitar entonces aquí eh, visa posteriormente, que sería una residencia de una visa estudiada y una residencia familiar. Entonces, nos pidieron, me pidieron, aparte también me pidieron ajá, una foto chiquita, también me pidieron. Eh, bueno, cuando vas a renovar ya no te piden copias de tu partida de nacimiento Normalmente sí la piden cuando es la primera vez Apostillada y traducida y no mayor a seis meses Pero como ya les tengo aquí siete años No me la pidieron gracias a Dios eh, Ajá. Y bueno, como yo estoy... Estás con una pareja austriaca o europea eh, La primera vez tienes que mostrar que tú eres pareja de esa persona Familiar, o sea, eso sería la parte de nacimiento... No sé, sea, si es por tu mamá que vas a sacar o si es de tu esposo, entonces tienes que mostrar el, eh, el, el acto de matrimonio o de partnerships, que sería de conjuinato, todo esto. Eh, tu seguro médico. esto es un punto súper importante que siempre preguntan, Gisele, el seguro médico, el contrato? Austria ah, o acepta algunos, eh, no todos los seguros médicos internacionales. Tiene que cubrir por lo menos una póliza de 30 mil euros para que te la puedan aceptar. Eh, no es que vale 30.000 euros Es sobre la póliza que te, es lo que te debe cubrir Esa póliza para que te lo pueda sacar el magistrado y solo dejen algunos Seguros que el estado Permite, les voy a poner la lista por aquí abajo En un link para que puedan revisarla eh, También me pidieron eh, Esto es muy importante Lo más importante de solicitar una visa Como pareja Ay Dios mío, es ¿Qué creen? Que se amen no el dinero Señores, el dinero me pidieron eh, demostrar que mi pareja tenía el dinero para mantenerme a mí. Cosa que no es porque yo me mantengo sola, pero para Austria, y esto se lo recalco así, porque para que se les quede grabado eso, porque para Austria lo más importante cuando haces una visa con un familiar, a través de, de un familiar, de un esposo, es que esa persona... Tenga ingresos, no tú. Yo tengo mucho trabajo en una embajada, trabajo en un bufete de abogados para los que no saben, por cierto, si necesitas asesoría personalizada, trabajo en un bufete de abogados. Estamos hasta ahora, <ríe> pero eh, tengo dos trabajos, ganando súper bien. Sin embargo, al magistrado no le interesa Yessi, le interesa mi pareja austriaca. Ellos ven que esa persona que te está pidiendo tiene el sustento para mantenerte, hay un monto que cada año el estado eh, sube o lo mantiene igual que es el mínimo que pide el Estado para saber si te puede aprobar la visa por tu familiar o no. Actualmente, a la fecha ahorita, estamos en febrero, 28 de febrero del 2023, estamos en unos 1.700 euros aproximadamente. Eso sin contar los gastos fijos que ya tú tienes como pareja, como el alquiler, la luz, el agua. Entonces, supongamos que yo gano 2.000 euros. Entonces, 2.000 euros menos, no sé, 500 euros del adquirir del apartamento, menos el metro, que son 32, menos que pago 300 euros trimestrales, es decir, mensuales 100 euros de luz. Esos fronteans, 500, 600, más, son 630 euros aproximadamente. Entonces, a mi sueldo de 2.000, le van a bueno, al sueldo de mi pareja, le van a descontar esos 600 euros, 630 euros. Y de ahí es que van a ganar el neto y van a decir, si ganas 1.000 menos 600, en realidad tú ganas 1.400 que te queda para ti. No puedes pedir a tu pareja, porque el mínimo actualmente son unos 1.700, te están faltando 300 euros o más de 300. Entonces, ese es un punto súper importante que todo el mundo debe tener en cuenta. Y ustedes no se imaginan, no se imaginan la cantidad de gente que yo se lo he dicho. Lo digo por video, por Instagram, casi que lo pongo TikTok. Hay que tener mil... Y la gente igual aplica sin tener el dinero y se la mide. Entonces después están buscando abogados o no sé, súper mal se tienen que regresar porque quieren apelar, cuando buscan abogados, no buscan en el bufete, porque entonces empieza el conflicto y yo siempre les digo... Algo que yo siempre les recomiendo a la gente, no porque ahora trabajen un bufete de abogados, siempre es recomendado. Asesórense bien antes de aplicar, porque después de que aplican y les niegan la visa, el problemón para resolver eso es un, hay que ir a juicio, hay que meter una apelación, hay que meter una queja al magistrado, hay que pagar abogados y se vuelve todo más caro, más complicado. Y el, o sea, este dinero que uno tenga todo el dinero del mundo, porque hay gente que lo tiene, es el estrés emocional de saber que no sabes qué va a pasar con tu futuro, porque está guindando en la mano de una persona que ni te conoce, que es tu asesor del magistrado. Entonces, este punto me he parado todo el rato a explicarles el punto del dinero, porque créanme que para una vicefamilia, que es la familia en mi hoy, es lo más importante. El monto es el bruto. No, que ganó 2.500 y bueno, pago 1.000 euros de renta, entonces, ah, no, igual, yo gano 2.500. No, se si ganas para el Estado, no 2.500, sino 1.500. Todavía te faltarían 200 para llegar a 2.700 y pico. Entonces, esto es súper importante. Eh, bueno, el punto es, chicos, que en mi caso personal, yo le explico de todo, pero te hablo de mi punto personal, de mi diferencia. Este año. Eh, yo metí mi, mi salario, metí todo. Yo sé que no me toma en cuenta lo mío, pero yo quise meter ahí a ver qué me pasaba. Y resulta ser que el magistrado, o sea, metí lo mío más lo de mi pareja. Entonces el magistrado agarró y me dijo: Ah, bueno, metí lo mío más de mi pareja más eh, dinero en la cuenta bancaria, ahorro. Y el magistrado, o sea, el dinero había para vivir varios años acá tranquilamente, pero el magistrado me dijo, no señorita, no es usted, este es su parejillo, pero por favor, claro, como mi pareja es empresario, tiene una empresa propia, entonces el magistrado me pidió de él, esto se los doy como un tip, eh, me pidió de el Aigan, Pauskan, y el Jares Aschluss que vendría a hacer todo esto en resumen es cuánto entra y cuánto sale de la empresa o cuánto entra y cuánto salió de la empresa durante el año pasado porque yo apliqué la visa a finales de diciembre y me la entregaron en enero, entonces ellos querían ver hasta diciembre cuánto entró y cuánto salió para ver cuánto realmente le quedó al de ganancia y para ver si él me puede pedir o no eh, este documento, yo se los mostré por, les comenté por Instagram, por eso síganme yes, en Austria eh, les comenté cuando fui a solicitar la visa que me lo pidieron y este documento cuesta con un asesor de impuestos aproximadamente 200 a 250 euros en Austria. imagínense pagar ese documento solo, solo, solo para entregárselo al magistrado, o sea, aparte de los gastos de la visa que son 180 euros entonces fue para mí muy chocante este año tener que pagar tanto dinero por una visa entonces, bueno, al final solicité este documento, lo introduje, aparte de mi salario y todo eso, para ver si Pero bueno, con el de mi pareja ya alcanzaba y al final no hubo problema. Adicionalmente, el... Es que se me movió, ajá. También te piden, en mi caso, como ya yo vivo acá, me pidieron, eh, bueno, eh, lo del seguro médico que les a hace rato, pero en mi caso es como el historial de tu seguro médico, tú eso lo bajas online, en la OEGK, los que ya aquí para que sepan, eh, está como tu historial de la beca, de que has pagado, si tú dejas de pagar el seguro, más de dos meses, cada mes lo cambian, pero actualmente estás como a dos meses. y si dejas de pagarlo, entonces te bloquean y ya no te puedes volver a suscribir sino meses después. Entonces, si justamente coincide el que tienes que renovar Visa si y estás sin seguro y estás bloqueado, entonces eso no es bueno para la Visa porque te la pueden inyectar. Porque tú debes tener un seguro acá y más si es renovación, ya se supone que tienes un seguro local y no uno internacional, o por lo menos los de tu trabajo, que normalmente en mi caso es de el o, el, o, el Estado, o es auto todo eso. Eh, también piden cada año, esto es una estudiante en todas las visas y residencias, había por haber otro sea, pide el vertético, el comprobante del CAESFAO, que es de que no tienes créditos en Austria. Esto es un documento súper simple que solicitas online o también lo puedes solicitar express pagando como 30 euros y te lo envían a casa y eso lo vas a meter en tu expediente para eh, la renovación de visa. Eso lo único que hace constar es que tú no tienes ningún tipo de crédito en Austria, porque si tuvieses un crédito, eso te lo descuentan del de salario que ya les contaba que debe ganar tu pareja. Y eso va para abajo el mundo entonces de ahí ellos ven si tienes o no tienes pasar si tu pareja necesita más dinero no para darte para probarte la visa eh, bueno, esto fue en sí todos los requisitos que me pidieron eh, al final me dieron mi visa por acá, se las muestro la visa en Austria es bastante no les puedo mostrar mucho porque son datos personales más allá de cualquier cosa el número, bueno, por aquí se lo estamos. Eh, tiene una foto, tiene el nombre, el apellido, las residencias acá, bueno, la es, dice estudiantil también es igualita, el mismo color y todo. Y lo que diferencia, voy a ver si les pongo una foto por aquí cerca para que puedan un poco ver, eh, es que atrás dice que como pareja de una persona que acá, yo tengo derecho a trabajar libremente en el mercado laboral. Es decir, no necesito ningún permiso Si hoy consigo un trabajo o me voy de mi trabajo Y consigo uno en la noche y me voy Mañana empiezo, no hay ningún problema Ahora, esto no lo pueden hacer los estudiantes Y otro tipo de visa En mi caso, yo sí lo puedo hacer porque dice Frei suban su Arbeitmark Eso significa que estoy libre Al acceso, de acceso Al mercado laboral Y esa frasecita Libre acceso al mercado laboral Es lo que sueña todo el mundo aquí ¿Por qué les digo esto? Porque es de las visas más difíciles de obtener. Por una pareja de un austriaco vendría a ser la familia esta, familia en dije, Ajá, esta. Pero antes, con mi nombre austríaco, que antes no lo era, porque él no se nacionalizó, entonces antes me daban la Rot by -Rot Plus, que esta es como la que todo el mundo quiere tener. En realidad no es la mía, sino la Rottweiler -Rot Card Plus, la que tenías tú hasta este diciembre, que es la que ahí sí puedes hacer lo que tú quieras, trabajar lo que tú quieras, y esta se llega a esa residencia a través de varios años viviendo aquí, o trabajando, bla, bla, bla, Pero cuando tú eres pareja de un nuevo europea, por ejemplo, te la dan de una vez, la Rottweiler -Rot Card Plus. Eh, en mi caso me dan la familia yo vivía ahora, porque yo soy familia ahora de un austriaco, no de un europeo. Entonces me la cambiaron a Rottweiler -Rot Card Plus. El costo, $180, no se trataron nada, eh, la, solicitud el 20, la solicité el 29 de diciembre de 2022 y aproximadamente el 20 de enero ya la estaba buscando gracias a Rápido. Conozco personas que están en el mismo maestrado que yo, que ahora es el 2, que es el distrito donde vivo. Eh, y tiene años, eh, una persona que me dijo que dos años esperando respuestas. Yo cuando escuché eso de mi magistrado nuevo, yo dije: No va a morir. Pero gracias a Dios todo funcionó bien, me fue bien. Eh, como siempre, gente chévere, otras no. Eh, pero bueno, dentro del magistrado y de todo, creo que al fin y al cabo él hacen hace un trabajo excelente en ciertas cosas. Eh, Tratando de controlar quién entra a su país, si tienen sustento, porque si no hay, habrían vendido por la calle y todo, si no vieron que la gente tiene sustento para venir acá. Aunque yo sí soy partidario, ustedes lo saben, los que me siguen lo saben, que hay que darle más oportunidad a los extranjeros porque hay mucho talento que puede venir aquí a aportar cosas positivas a este país. Y que por problemas con la visa no pueden optar a trabajo. Entonces, bueno, chicos, esto es lo que les quería contar de mi renovación de residencia. Fue algo bastante rápido, no sé cuántos minutos seguro si es largo, pero fue rápido. Eh, esta fue mi experiencia este año. Espero que les funcione a algunos de ustedes si les sirva a los que están pensando hacer este trámite pronto. Recuerden que si requieren asesoría en todo su trámite, desde cero, si yo sé quiero ir a vivir a Austria me quiero casar con un austriaco, ¿cómo hago? En el bufete de abogado donde trabajo estamos ofreciendo, bueno, no estamos ofreciendo, a eso nos dedicamos, eh, a dar asesoría. Asesoría personalizada con todos los abogados y vamos a tu caso, vemos tu nacionalidad, tus circunstancias, cuál es la, la circunstancia de tu pareja y te decimos esto es lo que debes presentar, esta es tu situación. Eh, si quieren solicitar asilo, refugio, si quieren solicitar eh, la Roto Perro Carte, la Roto Perro Plus, la de estudiantes, todo, todo, conflictos de familia, todo lo estamos viendo en los abogados. Hoy día estoy más cerca de ustedes a través de este nuevo trabajo en el que estoy muy feliz de estar. Así que bueno, chicos. Síganme en las redes sociales, nos vemos por allí y si tienen algún comentario pueden escribirlo por aquí abajo. Nos vemos. Chao.